Lo de cara de reventado ya viene de serie. Bueno, lo de feo, lo de reventado es más del reto, pero además de esta noche. A las dos y pico o así ya, han empezado unos fuegos artificiales, rirra, pedo arriba, pedo abajo, visitas al baño, varias visitas al baño, y cuando ya eran las cuatro, cuatro y pico y no había manera de, de dormir, digo, ya me he visto los últimos dos de crims que era lo que me faltaba para ponerme al día, pues me pongo las zapatillas y yo qué sé, si sacamos 5, 10 o 15 kilómetros, pues ya los tenemos hechos. Total, que habíamos quedado aquí para salir con el equipo a las 8 menos cuarto, y a las 8 menos cuarto cuando ha llegado ya llevaba 26 hechos. Entonces, la buena noticia es esta, la mala noticia es que tengo un sueño del cagarse y una tendinitis peor todavía. siempre había hecho deporte nunca había salido demasiado porque eh, pues, pues te sacrificabas por el fútbol el tal no sé vale. qué de repente me vi viviendo en Barcelona con un buen trabajo ganando dinero bien digamos pa, pa oh, poder pues, permitir... ¿tú eres, tú eres periodista no en la radio eh, sí en Cataluña radio en esa época en Cataluña radio y en TV3 cobrando un buen sueldo y con 24 25 años vale. Y soltero. porque qué hago aquí? Pues apoyar un poquito aquí, hacerle compañía a Valentí, después de la de la locura esta que está a punto de acabar. Y entonces lo vi el primer día, el lunes, cuando estaba en el lago olímpico, que yo digo, hostia, tiene que hacer 10 vueltas aquí al lago, eh, 145 en bici, luego 80 en bici, luego 84 corriendo, bueno, esto que es, esto qué es. Y el, hoy es el último día y entonces ya lo llamé el otro día, digo, oye, quiero, me gusta correr, he hecho algún maratón. Quiero acompañarte si te parece 10-15 kilómetros o lo que mi cuerpo aguante y me dijo, perfecto, y aquí estoy. Y al trabajo. Sí. Anterior, pues, era un tema de salud, debido a ansiedad y estrés, Sí. Tuve que dejarlo. La vida yo he pasado por ahí en tren, sí. y pueblo a pueblo, y, y cambio. me decía, estamos en planes, me quedan 20 putos pueblos, y esto lo tengo que hacer tres veces. Señores, esto significa que ya solo queda un maratón. 42 con solo nos queda un maratón. Pero paramos ahí en un bar a tomar un café y una tostadita y luego otra vez vuelta. Y ya con eso más o menos nos salían los 145. Pero, hostia, creo que al final lo que se me ha hecho más duro de cabeza han. Han sido los dos días de 280. ¿eh? No ve ninguno. No. Tienes que ir arriba, ¿eh? ¡Vamos! ¡Volve! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos vamos vamos vamos Me gustaría que acabáramos esto mandándole un mensaje a una persona se llama Juan Carlos Unchue y es para mí el culpable que estemos hoy aquí pensando en la ELA, acordándonos de la ELA y sintiendo a unas personas que sin saber por qué, sin saber cuándo sin saber cómo, sin saber hasta cuándo les diagnosticaron de una puta enfermedad que se llama ELA que a día de hoy no tiene cura que a día de hoy no hay manera de ralentizarla y que a día de hoy no saben ni por qué les llegó ni hasta cuándo les dejará aquí con nosotros. A día de hoy no tienen ningún tipo de ayuda no se les ayuda, no se les visibiliza, no se les da la dependencia como para que sus parejas o para que los enfermeros o para que las personas que tengan que estar a su lado les puedan ayudar. Así que, señores que llevan trajes y están en todas las fotos, no hablen tanto y hagan más. Me gustaría que acabáramos con un Juan Carlos. ¡Juan Carlos. One